Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 308. Este instante es el único tiempo que existe. El concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si elijo ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo. Pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo liberarme del tiempo es ahora mismo. Pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. Cristo nace en el ahora sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Y el amor está siempre presente aquí y ahora. Gracias por este instante Padre Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en Él. Este instante es el único tiempo que existe. Amén.